Hoy en Cocinando con Ma vamos a preparar unas torrijas tradicionales. En un plato vamos a mezclar 50 gramos de azúcar con unas 2 cucharaditas de canela y reservamos. El pan que utilizo para las torrijas es un pan de borde tradicional. Lo cortamos en rodajas de aproximadamente 2 centímetros. Por otra parte en una olla vamos a poner medio litro de leche con unos 100 gramos de azúcar, la rama de canela, unas cáscaras de limón y naranja y las vamos a llevar al fuego medio removiendo hasta que se disuelva el azúcar. Antes de que la leche hierva vamos a colarla y vamos a verterla en un recipiente ancho. Ahora vamos a sumergir las rebanadas de pan en la leche, unos segundos y luego las giraremos hasta que estén bien empapadas de ambos lados, pero sin que se llegue a desmenuzar. En un cuenco vamos a batir bien dos huevos y mientras tanto vamos a poner a calentar en una sartén el aceite. Luego la pasamos bien por el huevo abatido y las freímos. Cuando esté dorada de un lado, la giramos y doramos del otro lado. Sobre un papel absorbente vamos a dejar las torrijas para que escurran bien. Luego las pasamos por la mezcla de azúcar y canela. Así hasta terminar las rebanadas de pascua Ya tenemos listas nuestras torrijas de pascua súper fáciles. También la podemos acompañar de una bola de helado. Y ahí ya tocamos el cielo. Están espectaculares. Chao, chao.